Su casa es el miadero, ¿cierto? No. Ahí. Ah, uh, la, la Ah, ¿verdad que se cambió de apartamento y qué tal es? para que vea, papi, la plata. Nos bajamos a todos. Llegamos y ya estaban capturados. O sea, se rindieron ahí enfrente de nosotros. ¿Cómo miedo. Facilito. Un cheque el gobierno, pues. De <risa> todos modos, ahí creo que la corran al banco o algo así, algo.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 Arrendado, quién sabe quién es. Y ese el, el dinero que le pasé no se lo podemos, digamos, no lo podemos usar para inculpar una pelirroja. roja usted? ¿Por qué siempre piensa tal amigo? ¿Cómo vamos? Bien, okay. Y ya voy a tratar de feo. ¿Cómo? Como... Uy, sí sí, nada tal Yola. Uy. Eso, Melo, compa, Melo. Qué bueno Ay, que mar, te, te fue de aquí. Yo, actualicenme, ¿qué pasó? Operativo Sigin. Ajá. No. Hicimos <ríe> inserción aérea. Sí, uy, Melo. <ríe> sí, sí. <ríe> Rodamos por la montaña y llegamos al operativo. No, papi, ustedes eran oh. dos fuerzas especiales. Apenas uy. bajamos, nos, nos bajamos a todos. Llegamos y ya estaban capturados. O sea, se rindieron ahí enfrente de nosotros. dio miedo. ¿Sí? Facilito. No, qué miedosos. Bueno, ya vengo un segundo. Pero de verdad, tenemos que... <ríe> que grabar esas caídas de las. No, parce, o sea, no, ya tengo, me tienes que enviar la, la que te pasé, ¿no? que Ah, verdad, sí, sí, sí, te la, te la envío y, y hay que guardar esta también. porque Es que ya, ya son tres caídas, no sé si recuerdas la de Maximiliano, la mía y la, la tuya. ¿Cuál fue la de Maxi? La de Maxi sí que estábamos esperando al mecánico. Y salió derecho. ¿Pero la tienes? Sí, yo lo tengo, o sea, ya ah, la bueno, tengo. Ah, bueno, bueno. O sea, solo falta la tuya. Hey, ¿Qué tal, no, amigo? ¿Cómo vamos? Sí pena, vamos ¿eh? No, no, la... no, ¿cómo es no, no. No no, hay que sacar o sea, nada. Espera es posible que ahorita...? La... Hay que poner sigín y eso. Es que ¿cómo es posible que ahorita...? Las SIGIN, o sea, los que tuvimos que haber dado la parada, los PROS, nos matemos. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Cómo? No, no, no. Otra SIGIN. Sí. Ah. No, ya iba a decir yo. ¿Patrullamos en dos camionetas o en una sola? En una, en una. ¡Ve! Qué raro, ya dejaron de vender drogas. ¡Ja! Ey, ¿qué tal, Juan José? Eh... Nadie va por ese pues, entorno, compa, qué tristeza. Pues, compa, ahí te estoy teniendo en cuenta. Para del el VIP. Que la verdad es que sí, sí te veo muy seguido de este lado. Así que no le den mente con calma que ahí bueno, te Bueno, si a ganar. quieren, ustedes también me marcan entornos... Ey, Gam, ¿qué es lo que? Vamos, no. Qué? El conductor le toca hacer todo. Vente drogas. Por fin algo que hacer. Uy. No, hay dos. Hay uno... No. Y si no nos dimos en los autos? Suya. Creo que este es más cercano. Uy... Sí, es más cercano y está más reciente. Que Kata no sirve ni para eso. Sino que esa venta ahí... Ah, la de arriba es la de la... No, la, no es la de la fonda. Ja, vendiendo la fonda. siempre tan tóxico. ¿Qué es esto? Qué sospechoso, ¿no? Algo que nunca se ve. Hay que revisar callejones porque recuerden que quedan los vehículos. Que sí. Ahí. Eso es mi vale, la buena, la buena. Gente así es que necesito que me siga Que le guste lo que hace, lo que hago Y que me apoye con todo el alma No veo nada Hay un auto enfrente o que es se son Ah no, son cajas creo No, negativo, no veo nada Y si vamos a la otra a ver si... Oh, venta, venta, venta Alguien está vendiendo por el mismo lugar, por arriba Ey, ¿qué que tal? Me lo amigo, no qué? Ah, ¡Pepi-pum! ¿Cómo andamos? ¡Ay, Dios santo! ¿Mente suya? No, si, sí. mi mente me va mal últimamente. Si, sí, ahí, sí ya no se puede hacer nada porque es eso. <risa> Ah, vendiendo en la fonda cosas Qué que raro. nunca pasan no y en el tequila laja ¿Ah. yo creo que hagamos una emboscada <ríe> yo voto por esa emboscada ¿Cómo? ¿Se y tus y qué? ¿A dónde están vendiendo harto? ¿Dónde? Ah, resulta que el dueño de la fonda, al parecer, está vendiendo drogas. Uy. Me igual dato. ¿Y cómo se llama Porque estoy trabajando para él. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, todavía no trabajo full full para él, pero tengo el contacto. Osman el Gamer, y el cual es el Están vendiendo armas y vendiendo droga también. Hey, ¿qué tal Osman amigo? Información del alcalde. Muchísimas gracias por esos buenos deseos y por ese beat, ojalá ahí te guste lo que hago y te la pases súper bien amigo. Como información del alcalde. Sí, Uy, no. me contacto exclusivamente a mí y me dijo que puli cagado, mira. No se vaya a de un edificio, se cae Así como cuando tristeza. habla el alcalde, ¿no? Así, normal. Sí. No yo, yo nunca cuántos me días me fui. Auto, ni. <ríe> ni un edificio. ¿Yo cuántos días me fui que han pasado tanto? Eh, Como dos semanas. <ríe> <ríe> <ríe> Venga, ¿quién puede conducir? Qué pena. Cañas, más sí. Eh, ya nos matamos. Confirmo. Hay tremendo tiroteo en algún lado Bueno, ojalá ganen Que no cuenten con la siguiente <risas> ¿Damos un vistazo a la playa o qué? No, no, yo sé por dónde Hágale, hágale Ahí te marqué. Bueno, yo me.. Oh. No, venga yo manejo, salgan del vehículo. Eh. ¿Cuál vehículo vas a manejar si esa cosa cayó al revés? Bueno, ya eh. sabemos, no vuelvo a conducir, fue muy mala idea. No, no sé qué está pasando. No fui yo. Creo que sí, creo que tengas mala mente en eso. A lo bien, no. Está así, Dios mío. Hoy no es el día. Eso, eso también va. <risa> Porque cuenta como caída. No, parce, <risa> ahora todos en un taxi. Todo un malo, taxi. Hoy, todo ah, malo. Dale, dale. Uy, ¿cómo que todo en un taxi? <risa> Cuando nos veas llegando a la estación en limosina. <risa> no, F. <risa> Pues nos quitamos todo esto que eh, amigo pues se supone que aquí tú llevas una vida pues, que me diga dónde estamos. Como cualquiera, ¿no? Estamos diagonal a mecánicos, en la estación de. Número, número, pues está el perro. Ah, Ay, no, ya se sí, si okay. explico. Esto es como llevar una vida, ¿sí? Eh, no, se ¿Aló? supone que no es un Battle royal ni nada de eso, Ahí no es la nada apostar. como Fortnite, no es nada como eh, Call of Duty, hey, nada escucha. de eso. Negativo, ¿qué pasó? la apuesta. La es como simulación, apostar. ¿sí? Ah, 9033. 9033. 10-4. Por lo menos este juego no es así, el que juego de soldados sí es así con misiones es todo táctico y es Milsim Milsim quiere decir que eh, intenta simular al máximo como si fueras un soldado de verdad ¿entiendes? con la vestimenta, el modo de juego, los movimientos en la forma en la que se habla todo, todo eso viene siendo Milsim pero no aplica en este juego sino en el que sí, juego pedimos, presta un taxi, los en el taxi. martes y los jueves a las ocho y media de la noche ¿Quién va a sospechar ¿Cómo? de un taxi? Y decimos que... Que... que se la haga como... La, la, como, como las hombre. sirenas <ríe> Ah, oui. oh. Eso, eso No, pero toca pedir dos taxis, ¿no? No, nos encaramamos Ah, bueno ¿Nos quitamos las pintas o qué? No, no, no ¿Tenemos Porque estamos cerca del vehículo Aparte, nos van a ver vestidos todos de negro y pues lo van a asociar. Sí, dirán, uy, fue madre, esas gentes de no banda. Somos emo. <risa> somos emo. Pues que vos tenés ropa más, de, más decente. Todos nosotros estamos hasta cubrir todos de los brazos. Estamos modo gótico. ¿sabes? Hey, Fede, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo vamos? ¿Bien o okay? qué? Compa, sí. Muy bien, ahí vienen los mecanos. Y básicamente volví por los seguidores y por mis amigos porque la verdad es que el servidor pienso que no vale la pena Uy, no, pero la chica sí pena, está en vea bailando y sin música La música está en tu cabeza amigo Uy qué buen dato No, yo creo que ese top si no va a venir Ay si le pedimos a la grúa que nos colabore <risa> sí, que nos hagan dos. Venga, vaya usted, que usted fue el que Ah, no, ya llegó, ya llegó. ¿Quién nos mete al maletero? Hola, buenas. Bueno, buenas, buenas, caballeros. Uy, amigo, antes que nada, bájese y pegue un salto. Eso. Listo, ahí sí. Uy, oh, <risa> me quito. ¿Para dónde van, A la estación de policía más cercana Vale, vale, vale. No, O vamos al, al, depósito. Al, al depósito Al depósito, casi. Eh, vamos al depósito, al depósito Primero al depósito, después a la... A no, la... No, no, depósito, no, no, solo al depósito, solo sí, al depósito Si estaba amable Sí, sería muy vergonzoso llegar. Sí, igual, sí, como. Bueno, pues, ahí eh, todo nuestra tarifa mínima es de 150 y ahí en adelante de aumentando a medida que vayamos recorriendo, vale. Listo, amigo, ¿acepta cheques? Eh, pues Uy, yo, la verdad, solo eh, hago facturitas, cabrero. Un cheque del gobierno, pues. De <risa> todos modos, ahí creo que la cobran al banco o algo así, vale. Uy, no se cancela el cheque, ¿no? Entonces déjenos aquí. Uy, no, no, no, no, no, no, No, no, no, no, no, no, <shots> va, empty, ok, no. no y billeticos del Monopoly. Y billeticos del Monopoly. Uy. Me dejó veido. Así no es para tomar no, serie con la cigín. <risa> bueno, vágale, piso amigo, muy amable. Ahí le cancela. <risa> vágale, <Páguenle>, vágale, vágale. <risa> no marica, páguenle, marica. Piso, dígame cuánto es. No pues, ya le hago la facturita de caballero. Ahágale bien pues. Ay, mira, mira, ah, mira esa mira, es la camioneta mía, esa es la mía, cógenla. Ah, pero yo tengo las llaves. ¿Cuánto le cobraron? Que doce mil quinientos, dice. Uy, ah, marido. Están iguales que en México aquí. En, en México nada más se llevan a la esquina y ya es el contrato de, de tu auto, tu casa, y tu, tu esposa también. ¿Cómo? Vale, gracias por tomar nuestro servicio. <risa> si sí, ella lo dice fuera experiencia, pues quién es un niño nos fuera Está muy amable. Digo, pues, yo soy la de México. ¿Y si no tiene esposa? esposa. El niño. Dale sí, al niño El querido No, no, no, venga, Mati, si usted no maneja porque ya No, ya, solo estaba metiendo las llaves Eso, usted la maneja no, Uy, no saben a no. quién pusieron a conducir No, sí, ¿Cómo? no saben qué hicieron Pero venga, yo manejo. Oh dale, dale, súbete, ándale Confiamos bueno. confiamos confiemos Sí, o sea, la final, ya, ya, la, Nada, sí, ya no dígame, puede pasar ¿dónde? más penas A la estación de gasolina Uy Uy me marcan Ay vea la esquina. Uy no <ríe> Uy uy uy No se <ríe> no, cancela mano. Perdóname, yo. yo manejo No no no no Kata debería manejar Cata hasta se desmayó <ríe> Ay mira Sí, batomar. sí, ¿por qué parte? Está como agonizando No. Ah, ok eh, vendiendo Avon Sí, señor Está vendiendo Avon, no te venden. Ahí está ahí está No, la Avon, Avon, dijo ¿Cómo? Dijo eh, a pues avon. yo vendo bueno, avon, avon, avon siempre ¿Cómo? No, no, que era Avon jabón el huevón. ¿Qué? Sí, mi amor, Avon. Es sea, que abón. en México, o sea, en México es Avon. jabón el huevo. Abón. Sáltate, sáltate, sáltate. Ah, es la policía. Ah, sí, pero ese fue... de... es carabo y si los parabóns, Mira, ¿no? Ya. Te estoy, estoy vendiendo Avon de la música muy alta. Hay que pararlo. Eh, estoy vendiendo, estoy, estoy, tra estoy trabajando, vendiendo bon Uy, esa camioneta que... No te preocupes, eh, no, vale, yo puedo sola. Qué lindo eres, de verdad. Espérate, yo arreglo yo esta aguachada. ¿Sí? Eh, ya te lo mando. Sí, sí. Sí, te amo. Chao. <risa> ¿Qué hago? ¿Qué hago? Necesito que... Quiere que le mande mi ubicación, porque no sé qué. ¿Quién? ¿Para qué? Me terminan, amigos. Me van a terminar si no lo hago. Pues mandarle la ubicación. Ay, pues madre, me salí. <risa> ¿Cómo voy a mandar mi ubicación? ¿Qué? Mira cómo estoy vestida. Estoy trabajando. Dile que estás con tu amante. ¿Qué sí? Mira, mira. Eh, ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? Pues que tengo que enviarle ubicación. Mira, ya sabemos qué hacer, nos metemos ah. acá al... El... ¿Dónde está el edificio ese que Kata nos puso la esposa? Pues mandar ubicaciones. ubicación, él sabe que eres hijín, ¿no? Eh, es que yo no le he dicho, pero yo sé que ya sabe por qué pasé ese día de la oficina Sí, por eso, entonces... Ay, no... Vamos a parqueadero y no manda ubicación hacer. Ya es tiempo, entonces Pues igual ya, ya te vio ese día <risa> Pues sí Ay Dios sí me qué difícil. Ya nos han parqueadero? delatado. Vamos al parque aéreo, a ese de la vez pasada. Sí, sí. ¿Cómo? Queda aquí a la derecha. Ah, no, en la siguiente. Ya nos exhibiste. <risa> ya la mando. Y nosotros nos vamos y te damos acá mientras. Dale. Nosotros nos quedamos aquí. ¿Desde arriba. Oh. ¿De dónde? Desde arriba. Váyanse, váyanse rápido porque ya la envié. Ay, pero ¿usted quién le dijo que se va? <risa> Ahora no tenemos puertas. ¡Súbase, marica! ¡Rápido, rápido que viene! ¡Vámonos! Uy, así nadie sospecha. <risa> ¿Qué, que pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué perdí? Pues que cañas debajo. Y dañé <risa> no, la, la puerta. Perdón. No. Ah, la encuentran ahí con caña y le hacen shows de celos. Vamos a espiar Ah. Bueno, así. Obvio. <risa> bueno, no es mucha espiada si sabemos que ella nos está escuchando. <risa> bueno, sí, también. Debemos cambiar el color de quítate, una vez de la camioneta. Quítate la ropa de la cigin, Estela. Pero, ¿y cómo? Hago? Con el músculo, ya La saca arriba, no la veo. Ah, ya la vi, ya la vi. Reportera. <risa> Uy. Lo tenía bien aguantado ahí. ¡Qué madre! Tremenda diarrea. <risa> ¡Qué cochinos, por Dios! Ay, ¡Tremenda camioneta! ¿Y ese tipo a qué se dedica? O qué? Pues es Ay, don Oscar. A la a la pelota. Ya toca, ¿verdad? Ay amigos, eso... yo no quiero decir, yo no quiero decir. Eh, eso. se las llevan arma en la mano, me parece. No, es mi AP. Ah, <risa> otra arma. <risa> Canta de enviarme pacts, por favor. Que se donosca, uy, qué está saliendo con Oscar. Yo lo veo Oscar? como calvo, ¿no? <risa> sí, no de aquí no cabrera. se le ve pelo. <risa> uy, sí. No sabías de la que tenías gusto por los calvitos. Ay, mira, se suben al carro, está moviéndose ¿Qué? El ca Ah, ya. ¿Qué? No sea grosero. Ese se nos vi, el. La familia primero Pindicel y, y Gatuela ¿Se imaginan que yo me levante aquí? No Y si enviamos un reporte y que les lleguen ahí Ay, se verían dos, dos personas haciendo... T... Hágale, hágale. No se Digo, no se lo digo, yo no, yo no quiero. <ríe> ¿Cómo? ¿Que Donosca es el novio de ella? ¿Qué? Oh, chicos, ¿cómo la ven? ¿Cómo la ven? Mm, pero Estela está brinque, que brinque. ¿Qué? me estoy haciendo pipí si me levanto me ven guarde no yo lo veo todo mojado de todos modos ay qué pena ya me hice ¿Cómo? y si me veo mojado ¿Ese sí? me miré Marica, mire, se están empujando. Sí, sí, uy, le creció el, el pelo. Le creció el pelo. El estrés. Ey, chicos, 5-7, un minuto. 6-1, no tiene permiso. Uy. No Avia rastre táctico, mírame. <ríe> ¡No! ¡Se puso el traje! Ah, bueno, no importa ¿Por qué? No sé No puedo leer leer. ¿Labios? Sí Alguien trajo la, el aparato para escuchar Están bailando, qué pedo Esto se puso turbio Venta de drogas y nosotros por acá, no, uy, no, no. Esto está mejor que la venta de drogas. Uy, la dejaron tirada. Ah, no le gustó como cómo bailaba. A ver quién sigue en la en el catálogo de, de caídas ahorita. Tato, porque nos echas ese mal agurio Volví, chico, volví. Me estaba haciendo pipí, no, lo siento. ¿eh? Ay, no mames, se pusieron a bailar. Pero que se, están peleados, están bailando, ¿qué, qué, qué carajos. No, nos que caer de la policía también hasta donde ¿Puedo sea. Lanzarles un humo. Sino que una compañera <risa> es la novia de Livia los allá bailando. Arias, te reto. A Solo le estamos acompañando. No, ¿y qué decimos después? que Es que... ¡Uy! Error de músculo o algo. No, no, pues sí. Yo, yo en cámara. Yo en cámara. <risa> No, es que estábamos en Y vimos que, que ya está en peligro. No hay que parezca es que le fueran a pegar ahí bailando. Mira, puedo bailar, Aries. Ah, ¿pa' dónde vas? Amazur... ¿Qué? ¿Quién, quién, quién se a está ordenar. poniendo la GoPro? ¿Ah? ¿Quién se está poniendo la GoPro aquí? Yo, yo, yo Uy, me dio el pilín <ríe> Uy Qué cosota Póngale bozal Ay, Cate, si llegó con vender buena esa ya Hágale, hágale, yo llegué con la caja. Vaya, vaya, vaya, vaya. No, no, no, no. no. Ah, qué aburrido. Uh, oh, qué nena. ¿Se fue? Ya, di, esperen. Pero se fue vale? enojado, se fue normal. No, fue todo normal, amigos. Vámonos a la verga, güey. No, ese man está ahí, se man está ahí. ¿Se quedó ahí? ¿Se quedó ahí? ¿Se quedó ahí? Ya está yendo, ya está. Vea, vea, la anda. Eso, jefe. Ahora sí. ¿Quién se cae? ¡Ay, apá. <risa> Dale cañas, primero, hágale. Ándeles, que, que si no llegan, yo me llevo la camioneta, eh. Yo la conduzco. Hágale sin miedo, Ari. <risa> ¿Ay, ¿Quién se mata? No, qué chistoso. No, no, ya, qué ya, cañera, hemos mejorado, ¿no? ya hemos mejorado, ya hemos mejorado. ¿Quién tiene kits? Yo tengo uno. ¿Y para qué? Ah, pues ¿Por qué? ¿Quién nos va sucelo? a ver por esta abertura de la puerta que me descubre toda? No, pues nadie, ¿no? ¿Cierto? No, pues, verdad, sí, pongan la puerta. Dios mío. Necesito gas. <risa> No, pues la porque puerta. no pusimos la puerta antes de tanquear, ¿no? Queda más fácil poner la puerta y después tanquearnos? No, pues mientras tanqueamos, ponen bueno, la puerta Ah, bueno, también No, pues igual se van a exponer ahí Ese se parece a mi carro Nadie copia mi, mi auto Gas <ríe> Solo los mecánicos, poco ¿Dónde nos eh. vamos a...? Ah... A ver A ver Se espera. cayó la puerta de nuevo, la no. ¿Cuál? La que puse No, ¿cuándo? No la pusiste o sea, nunca Usted no la puso, usted no puso nada ¿Cómo que no? Oiga Bájense, bájense Uy, como diga Aquí una vez que a me roban el auto de la sigil eh, Mi Pero capitán Me dicen cambió que como caminado rato y vuelve Dicen que no, para como son las postulaciones para la sigil dicen aquí en mi mente Que hay que hablar con César porque a mí me las quitaron ¿Cómo? Eh, sí, porque hice las postulaciones y valieron para tres hectáreas de caber, pues entonces... Ah. Estamos, ah, vamos a matar ¿verdad? la cabeza con eso. ¿Sí? Vámonos. No, pues es que creo que le están ofreciendo a Juni y a Johnny Ajá, o sí si Yo no veo. veo la puerta. ¿Y qué pasó con la puerta? Yo sí la veo. Ya, vamos, yo, yo sí la veo. <ríe> yo no veo nada. Pero entonces tenemos que empezar a andar en, en dos vehículos, ¿no? Moderno, no no. ¿Sí? Ay, no, pero que pereza después. Sí. Igual no pasa mucho. No pues sí. Es más, ahorita deberíamos irnos a disfrazarnos de prostitutas. ¡Ojo! Hay disparos. Kata ¿es verdad que está soltera? Negativo. ¿Qué? ¿Ya se dejó con el Johnny? <ríe> porque aquí hay una anaconda para que te vea. <ríe> ¡Oh! <ríe> Qué grosera. Luego la gente me pregunta... ¿Qué ...porque hay una guay? grabación de, un, de una tienda donde... ...donde le pego una patada a la moto de Arias. Uy. Y voló. Y voló de él. De y yo rico. volé. No les pasa que van a disparar desde el vehículo y tienen la. el taser. Ah, me lo. Dios mío, ay, Dios santo, cotas de mente, perdón, dónde señores, pues de vueltecito. A... <risa> ¡Hey diablo! Todavía no estoy dando ni VIP ni mod. Eh. La idea es que eh, darle eso a las personas que vienen más seguidos, que se conectan, que están ahí apoyando, ¿vale? Para que estén muy pendientes que a finales de este mes empiezo a dar los VIP y los mod. Y si patrullamos de patrulleros y ponemos multas a diestra y de siniestra, sí. Es que después toca a las tiendas, a los Y nos los van bancos. a estar mandando. Sí. Bueno, ¿por, ¿Por qué pusieron esta multa tan larga? Ajá. Oiga, sí supo. Ojo, mire, mire lo que está pasando. Ah, no, el ¿Qué? banco. ah fuck, oh, oh, Gracias. Gracias, sargento Muchas gracias. De nada. Aunque me caigo está pasando algo, pero supongo que no, no es nada. ¿Cómo? ¡Ojo! Disparo. Ese banco. No, no, abajo, por el estadio. ¡Ey! ¿Dónde te marcaron? Estela. Estela. Sí señor. Que no me digas, señor. Ah, muy amable, amigo. Hágale, hágale. 4. que ahí lo tengo en cuenta. Y ¿Sí, dime, máximo, eh. Tú eras Lima 1? No, yo me lo había visto en el banco. Tú Lima 1. ¿Quién marcó el banco? Yo no fui, yo no fui. No, pero no vayas para allá. Es que el disparo el otro ya ha perdido. Ya, no, sé. no, tú Lima 1 y yo Lima 2. Ah, vale, vale igual vamos a estarnos llamando Max no pues no. hagamos una posadita por el aeropuerto igual me dicen cañas así que que alguien marque al aeropuerto chicos pero si yo siempre te he dicho limados cómo límeme esta Pero hey, chicos, y ¿sí, si sí les hice falta, no? No Uy, Me voy Ah, sí, sabes sí. Te había ido Uy Ni me sintió ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? No, Uy, usted tiene una mente sucia y si sí me decepcionas ¿sí? cañas, usted no lo sentido Uy, cosa berraca. <risa> muchachos, necesito ir al baño Para <risa> que lo sienta ¿Cómo? Déjenme, déjenme aquí, ¡Ah! O puedo hacer, en... ah no, aquí hay una botellita, sigamos ¿Qué? Me lanza por ahí ¿Por qué va a lanzar la camioneta o la botella? Me lanza por ahí No, no, no, no la última vez es que lo hice terminé para con cara. A que ya lo habían hecho Cata mío, tírese por ahí que no pasa nada, ¡Ja! Tenemos como cuatro vueltas wey. No pasa nada, dice Estamos sin piernas, sin barrios. No, Bueno, no nos podemos meter, no nos podemos meter Pues pongamos un kit al menos no, Cata. la camioneta no lo necesita ¡Uy! Uy. Mis piernas ¿Qué bueno, le pasa? A... Uy, yo también tengo que ir Pues vamos todos, ¿no? Voy a verla Vamos, va, voy a verla Yo voy a, voy a poner el kit Diosito. ¿Cómo? Bueno, bueno, pero ¿Qué es esto? ¿Yo los invité o qué? Venga Camilo, la ven cucos Aquí debería llamarse miadero uno no puede ir sí. a orinar en paz porque la higiene no. está en todo pues exacto investigación voy a entrar Investigaciones al aeropuerto. uy ya haciendo cosas ilegales no, pues sí ahí sí puerta pues estela estela a ver a ver ay que no me deja, que, que no me deja en paz ¿no? ya ¿Cómo? se subieron que se están viendo las panochas Están ¡Ay Dios mío! Mal. A ver otra miradita Veanle los cucos ¡Ay Dios! Son como... ...molados, ¿no? No groseros, vámonos ¡Groseros! ¡Te gusté! ¡Embustera! Ya nos vamos ¡Mírala, mírala ahí! Uy, lo hizo con el pantalón así. Uy no. de mi camioneta. ¿Cómo? ¿Y si manejo yo? No. <ríe> Ay, no son agua fiestas. No, no es mi novia. Baby, ya yo me <ríe> interesa, no cuando me ves. Ey chicos, 5-7 momentos, se me olvidó algo. No muchachos, tengo todas las ventanas abiertas, discúlpenme un segundo. No se me meten los de la violación Ya vengo Un minutico Como a qué vamos a terminar de trabajar, muchachos? Tengo que hacer algo importante. Uy, uy, uy, cuidado. Señor. ¿Y esa gente qué? Prenda la sirena. Pítele, pítele, pítele. Prenda la sirena. Amigo. déjelo corto. Buenas. Buenas. ¿Qué necesita? ¿Con quién hablo? Listo, chico, volví. ¿A qué tío Yo no le iba a decir. ¿Ustedes quiénes son, señores? Identifíquese. Bye. Buenas. Buenas, Buenas, buenas. ¿Dónde bien, la bien, tío, bien. Caballero? Ah, amigo. Es que estábamos verificando que fueran ustedes de verdad, porque es que robaron un carro por aquí, Estamos medio de la ¿cómo? Se robaron ¿Y cómo un el carro vehículo? ahí. ¿Y cómo es el vehículo? Sí, y pasó por enfrente de nosotros y ustedes atravesaron. Uy, ah, amigo, qué carro era? Carro amarillo al parecer. Carro amarillo, listo, voy a búscalo. Muchas gracias. Ah, le compito. El racos, o sea, paso enfrente. Y detienen a los que. Aquí me robaron. ¿Cómo? Bueno, no, aquí inició la persecución. Eh, ¿qué iba a decir? Ese man diciendo que nos bajáramos y yo intentaba bajarme y no podía. Porque Por además, el hombre estaba cinturón. parado en la... No, estaba parado al lado de la puerta. Ah. ¡Ah! No, igual. Cuarto, pasó, pasó un carro a toda velocidad amarillo. Ajá. Sí, pues madre, me atravesa a mi por nada y lo tumbo, lo mato No, pues yo no como así Somos los buenos, se supone mm... No, después de que hagamos lo que le voy a hacer a Yola ¿Qué? ¿Qué? Wow. ¿Qué parece y Yola es como un nombre muy chistoso, ¿no? Yo la sí, pongo, ya. yo se la pongo, yo la... ¿Eh? Ya ¿Van de robar un auto aquí? Ah, no. ¿No son esos bien? Drogas, drogas, drogas. ¿Dónde? Allá arriba. Dios mío, nunca me había emocionado tanto diciendo eso. <risa> drogas, drogas, qué felicidad. <risa> qué emoción. Muchachos, les preguntaba: ¿Aquí nos vamos a terminar? Eh... Angélica. Cuando quieras, no señorita. sé quién es Angélica, la ¿Cómo? verdad. ¿Cómo? ¿Qué? No me habla así porque mi novio se pone celoso ¿quién es su novio o ah. qué? Ya no era tu novio ¿Cómo? ¿Cómo? Creí que era el novio de mi amiga ¿Qué? <risa> Espera ¿De cuál, ¿Cuál no, del novio, de, de, de la hermana De la hermana Vea, Arias, por ahí le recomiendo una que está soltera, se llama Laura, recomendadísima O oh, Juliana también no, Julián creo que está uh, de viaje. Juliana, Juliana, uh. de, de la desfasada. Poyola. Aquí no hay nada. Un policía vendiendo droga. <risa> no sé quién es Ángel. Ve. Que le pico, que le duele. No, no, me. me... Uy. <risa> Es más, mira, hasta fallo de menti que tal vez. Yo lo veo formalmente, ¿eh?